Hoy les voy a contar sobre un proyecto que empezamos a fines del 2020 en Temuco. Como todo en la vida, esto empezó con una simple idea que fue agarrando vuelo. Y finalmente, con mi buen amigo Oscar, le propusimos nuestra visión al dueño de un cerro que queda en las afueras de la ciudad. Increíblemente y contra toda probabilidad, nos dijo que sí. Hoy día va a ser el primer día de una gran aventura. y creo que les puedo contar esto mientras el chanchito se apaga. Hoy día vamos a construir un bike park, vamos a empezar, al fin. Oh, vamos bien. Oh, muy bien. En Temuco hay varias pistas de bici creadas por tremendos constructores locales como el Richie, Andepista, Gasú y también el Oscar. Como los cabros andan fuerte, el nivel de las pistas y los saltos es bastante avanzado y para llegar a la cima, las subidas son, generalmente, trayectos bastante duros. Observando esto, nos dimos cuenta que lo mejor que podíamos empezar por aportar a la comunidad era un sendero de subida y ver qué pasaba a partir de ahí. Así es que, sin financiamiento alguno, pero con mucho amor, pusimos todo lo que teníamos disponible para intentar motivar a más personas a que dejen el chupete electrónico de lado y se inclinen más por practicar buenos hábitos de vida, actividad física, naturaleza, sol, compartir con los amigos y pura cosa buena. Así es que los dejo con este video. Uh. Ya acabamos de ir al costado del camino. Este es el plan. petróleo, venimos por allá Y vamos a ver qué puede hacer El Oscar con la Despejamos las malezas para la entrada temporal porque el sendero va a seguir por acá. Y esto es lo que llevamos. Llevamos trabajando toda la tarde, estamos a esta altura y acá vamos a hacer un switchback. lindo hay unos parapentes volando acá arriba habían dos me parece, ahí está el otro y los chiquillos allá trabajando despejando senderos mire ese como está contento ahí arriba <risa> hemos avanzado harto tenemos ese switchback de allá que hicimos hace rato venimos de allá abajo el camino entra por allá acá hay otro switchback y este nos va a mandar hacia esos pinos que están ahí atrás y tiene sus partes un poquito empinadas, pero después de cada parte empinada te suelta ahí. Vamos saliendo. Ya... Se puso el sol. Se me, se me hizo nada el día, bueno. Nada. Se me hizo corto. super corto. Bueno, se cayó de ahí. Ahí quedó parado. estaba ¿no? quiere que coma. Si sí, empezó el día, no alcancé ni... estamos trabajando por allá y me quedé sin petróleo <ríe> Ayer hicimos una logística muy mala con la llave y el petróleo y todas esas cosas así es que al mal tiempo, está súper cochín el lente al mal tiempo buena cara aunque está nublado pero está bonito y me llevan pilladísimo no tengo tiempo para detenerme todos oh, vimos pasar una bicicleta ya están apareciendo qué lindo y ahí tenemos un espacio para pasar Yo creo que cada una de esas casitas tiene algún chico que potencialmente le gustaría andar en bici Bien hoy día. Qué bueno. ¿Tuvo más fácil que ayer. Tú no, tuvo mucho más difícil. Pero está muy igual. Por el segmento que vamos a pasar, tenemos puros coligües Así que vamos a tratar de hacer un mazo pa ah. Ah. Tenemos un mazo. El mazo para dar. El mazo para darle lo rompe No lo rompe Thor estaría decepcionado de esto bro. No es el martillo de Thor ¿no? <risa> no, la Mini lo hace parecer tan fácil clic, clic, clic, clic, clic, palito de fósforo así ¡Hola! Ah, oh, ya estaba en la <risa> ¿Qué pasa? Mira con los tres me filita En la suya lo no alcanzó. Uh, le iba pidiendo mucho, está muy suelto. Estamos paliando hoy día domingo con Raúl y con Diego. <risa> Para ahí vamos a hacer un switchback y así va quedando el caminito bastante parejito y molido y sin tantas ramas y así va quedando rastrillado y buscar está atendiendo a algún cliente mientras trabajamos aquí se está quedando bonito más ordenadito de la motivación como está por acá <risa> llegamos hasta ahí al lado de la pared de roca <risa> se ve bonito vayamos hoy día el día 4 dormí un poco más que ayer <risa> casi se nos da vuelta la máquina cuando íbamos saliendo timelapse va a ser de un switchback la máquina está allá vamos a dar la vuelta aquí y nos vamos a ir para allá Acá y tenemos que sacar este pino que está caído hace rato y llega Llega ahí arriba oh, una vista más general <ríe> gigantón oh, esta pendiente en la que estamos es brutal no no no es menor. Piña rueda seguro y se y se va. no <ríe> oh, no Míralo no no era uno, son tres. Este probablemente en algún minuto se va a caer. Espero que no, hoy. ¿eh? Y se cayó un gancho chico y este gigante. Y se lo voy a mostrar de más atrás. De ese pino gigante se descuelgan acá un par. Y ahí estamos trabajando para despejarlo. Justo ese, ese es mi motosierra y mi motosierra es muy chica. Esta ¿Estaba dando la pelea o nada? Nada, nada dando jugo. La mía no dio, mechina, mechina, ah, no, si sí tiene. Que se paletea a ir no, a motosierra a la otra? Me estamos con las dos, po. Está en la camiseta. Está ahí mismo. Echémosle más benzina a esta moto. Esta motosierra es toda rara, weón. <risa> Y era la no está chupando ¿Andamos? ¡Jandito! ¿Qué vamos sin mezcla, che? che estamos ante una misión ahí no te, ¿No te alcanza la espada? ¿verdad? ¿Porque mandarle su, sus cortes de artesano? Ya. ¿Qué le falta? Segundo round. Afilar la motocicleta. Ah, buena! <ríe> Le llegó feriado a la... Oh, car. <ríe> Oye. Oye. Oh, Oye. Afilemos las cadenas, weón! Creo. <risa> no tiene nada de filo, tu weá. Le pegué el ángulo, ¿verdad? Sí. Tiene que quedar justo así. No puede quedar ni así, ni así, ni para arriba, ni para abajo. Uh -huh. Entonces esta y yo trato de sostenerla con la rodilla a lo mejor que puedo Entonces, este está roto. Ya, este diente está roto. Entonces partimos <risa> del siguiente, <risa> ¿cachai? Del diente roto para arriba. Ahí le pongo freno. Y aquí le dais. Uno, dos, tres, cuatro. Siguiente. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo va esa fila? ¿Así o no? Se ve, desde acá brilla. Dale. Cáchate esta viejo. yo jamás pensé que me había quedado tan parejito. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto? ¿Este? Sí, ahí, ahí parece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Hacia el ojo como. 3, 25. 25. ¡Ahhhh! <risa> ¿Cómo que yo? Presionar. <risa> <risa> Mi cacho, weón, se fue de redondo. ¿A dónde piensas a tirarlo? Afilar, tirar. Puros términos, weón. Raro, weón. ¿Y eso sabe? <risa> Que me vaya acá, voy a las piernas. Impresionante, <risa> <risa> corte leñador. Claro, estas son cadenitas delgaditas. No, y mira, esta weá es la cuchelta, pero total, si es como para jardinería. Weá. Sí, pues y si más le hace. Estas son las mismas, son no me acuerdo la medida, pero son las más chicas. <risa> pero están buenas, weá. me encantaron. Apañan, a mí ese corte me quedó así porque el nano, el nano me enseñó. Hay que hacerle caleta de fuerza ahí, caché. Está hecho para eso, ¿sabes? El nano me dijo, Juan, bueno, la, la parte que más corta de la motosierra está acá. Toda esta parte de acá es la que más madera saca. Y tú, ve, tú tenés que mirar el piso y ver chip, cuántos chips van saliendo. Claro, eso me, me iba fijando, que sentía el motor y además sentía cuánta viruta saltaba hacia atrás. Pues. Claro. Ah. Acá normalmente empiezan a cortar, apoyan el tronco acá y le empiezan a hacer palanca era lo que yo tira creía tira que estaba correcto, pero en realidad eso es para las motosierras que tienen fuerza, claro, de la... atómicas, claro, esta chiquitita, eh, es la punta es la que corta, entonces yo no iba apoyando esto mientras bajaba, claro. yo iba apoyando solo este tramo le dabas espacio a la hoja para que pasara nomás. exacto porque Haciendo un sendero, yo creo que esta con esa técnica lo cortaba al toque, esta estaba muy, sí. estaba muy charcha de motor, encuentro bueno. la tuya como suena, sí. Vamos a Hacer un switchback allá al frente y de ahí vamos a pasar por acá, vamos por el día 5 que no iba a mover el balde así. Pasando bien al costado del sendero, he de estabilizar el lado de afuera. Tengo que tener cuidado con no caerme para abajo. Pero... Salimos de los troncos complicados allá abajo, agarramos vuelo, vamos acá al frente y hay que pasar por allá que está. está hay mucho árbol muerto por acá porque hubo un incendio. Mira al lado del nativo que estamos, weón. Eso fue como un de chapú. Está hermoso. Hoy, oh, hoy día. Hoy día es. ¿Trajeron herramientas? No. Bien. Que chévere como va quedando y solamente estamos ocupando este palo, no este, este no es mi palo, este está muy feo, este es mi palo y ya está para la patada. ¿Qué están usando chiquillos? Ese palo lo está ocupando el Luciano y, este y el rastrillo mágico que lo tiene ahí Nada más. el Raúl y aparte, aparte estas tijeritas para cortar las raíces así. y por estos pasadizos va a pasar el sendero Vamos a dejar la construcción del sendero de subida hasta aquí y si todo sale bien en el próximo video les voy a mostrar la construcción del sendero de bajada. Aprovecho este momento para agradecerle a todas las personas que nos han apoyado en este proyecto, les mando un abrazo enorme a todos y muchas gracias por estar aquí.